Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 7220. Para hoy viernes 12 de mayo. Supervisan nuestro sorteo. Delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Y ya juegan las baloteras apostadores. Mucha suerte. En el departamento del Cauca, apueste de Saman de la Suerte en Acertemos. Su red y Supergiros. Ganadores atentos. Samán de la Suerte, su número es 2. 0.